Imagínate que vas al cine y como muchos de los que vamos al cine asociamos esa situación con comer palomitas y entonces la empresa encargada del bar del cine te ofrece estas tres opciones para que compres palomitas. ¿Cuál prefieres? Parecen tres opciones inocentes, de acuerdo a las preferencias que pueda tener la persona que va al cine. Pero si te fijas un poco más podrás entender que lo que están es condicionando nuestra decisión. Bueno, esto es un ejemplo sencillo de la aplicación de la neuroeconomía en las decisiones del usuario, del cliente, del consumidor. En este vídeo vamos a explicarte la importancia de la neuroeconomía dentro de las decisiones que tomamos todos los días. Hola, soy Iñaki Allende, soy director de estrategiaypersonas.com. En Estrategia y Personas estamos publicando vídeos todas las semanas, fundamentalmente los lunes y los jueves. Si es la primera vez que has llegado a este canal, te recomendamos que te suscribas. A través de nuestros vídeos vas a poder mejorar tus competencias y ayudar a tu organización a alcanzar las expectativas que tenga. La neuroeconomía puede condicionarnos para inducirnos a elegir algo concreto, como puede ser el caso de las palomitas. La neuroeconomía también hay que tenerla en cuenta porque puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Hoy en día la neuroeconomía se tiene en cuenta para muchas cosas, desde cómo hacer para que las personas paguen voluntariamente y en plazo sus impuestos, a que tomen mejores decisiones acerca de, de su salud, de sus planes de jubilación, a que tengan menos accidentes. Por supuesto, dentro del marketing hay una amplísima variedad de ejemplos. Las empresas pueden utilizar los fundamentos de la neuroeconomía para su propio beneficio, pero también para fidelizar a los clientes a largo plazo. Pongamos un ejemplo del mundo de la publicidad. Efectivamente, puede haber ciertos aspectos éticos detrás de la aplicación de los fundamentos de la neuroeconomía. Pero bueno, ¿qué es esto de la neuroeconomía en sí? Te lo vamos a explicar rápidamente. Fijaos, en las últimas dos décadas, dos señores, Kahneman y Thaler, ganaron los premios Nobel en 2002 y 2017 respectivamente. Kahneman nos dice que nosotros pensamos de acuerdo a dos sistemas distintos. El sistema 1, que es inadvertido, que es prácticamente inconsciente, que es automático y que toma gran parte de nuestras decisiones. Y un sistema 2 que de vez en cuando se activa, que es el cerebro racional. El cerebro que va a ponderar pros y contras de las distintas situaciones. Pero ojo, se activa en muy pocas situaciones, solo cuando es imprescindible. De esta manera el sistema 1 a veces toma sus atajos o heuristics, como dicen los economistas, para tomar ciertas decisiones y no tener que activar el sistema 2, porque al fin y al cabo nuestro cerebro trata de ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Un ejemplo del sistema 1 es cuando vamos conduciendo por la carretera. Vamos por una autovía y pasados 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos, a veces se nos activa el sistema 1, de manera que vamos conduciendo y a la vez pensando en nuestras cosas. Sin embargo, al llegar a un peaje, tendremos que activar el sistema 2. Por ejemplo, ¿por qué cabina del peaje vamos a pasar? ¿Por la del pago manual? ¿Por la del pago con tarjeta? ¿Por cuál de las cabinas hay menos vehículos? El sistema 2 se activa y pasa a evaluar la situación para tomar la decisión que más nos pueda beneficiar. Bueno, esos atajos de los que hablaba Kahneman, esos heuristics, a veces nos llevan a sesgos cognitivos. En el enlace que os hemos dejado en la descripción del vídeo, explicamos más pormenorizadamente qué es eso de los sesgos, pero te voy a poner algún ejemplo. Imagínate que por la mañana estás en el trabajo y te llega al móvil una oferta de un viaje que quieres realizar desde hace mucho tiempo, con un 50% de rebaja. Fantástico, ¿no? Bueno, esperas a casa para reservar ese viaje. Cuando llegas a casa la rebaja ya no es del 50%, sino del 30%. Bueno, tu decisión en ese momento de reservar o no el viaje posiblemente va a ser distinta o se va a ver influida por ese efecto de contraste con la oferta que has recibido por la mañana. Sin embargo, si directamente hubieras recibido la oferta del 30% a las 10 de la noche, cuando te vas a disponer ahora a reservar el viaje, te hubieras sentido mucho mejor. Las posibilidades de que hubieras reservado el viaje posiblemente fueran mucho mayores. Eso se debe a uno de los sesgos, es el sesgo ancla o el sesgo de contraste, en el que tus decisiones se van a ver influidas por un hecho inmediatamente anterior en lugar de verlo desde la generalidad. Ahora, imagínate que te vas a comprar un nuevo coche, un coche que te cuesta 25.000 euros. Sabes que en un concesionario de la otra punta de la provincia donde vives, hay un concesionario que te vende ese coche a 300 euros menos de lo que te cuesta en el concesionario cercano a tu casa. La mayor parte de las personas no se desplazarían a la otra parte de la provincia para comprar el vehículo allí. Sin embargo, piensa el caso de que lo que te quieres comprar es una televisión. Una televisión que cerca de tu casa te cuesta 900 euros y, sin embargo, en una tienda de electrodomésticos, en un centro comercial también lejano de, eh, dentro de tu provincia, el precio de ese televisor es de 600 euros. Muchas más personas estarían dispuestas a desplazarse para comprar el televisor. Sin embargo, si os dais cuenta, el beneficio que te reporta es el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un sesgo cognitivo, un sesgo cognitivo de la proporcionalidad con respecto al precio total del artículo que vamos a comprar. Lo mires por donde lo mires, no estamos siendo racionales en elegir desplazarnos por el televisor y no elegir desplazarnos por el vehículo. Pero así somos, el Sistema 1 habría tomado su decisión. Solo el Sistema 2 se está activando ahora que te lo estoy contando yo. Bueno, como os decía, unos años después, en 2017, Richard Taller ...ganó también el Premio Nobel de Economía. La idea central de sus aportaciones a la historia de la economía es lo que se denomina Nudge. Nudge o traducido al castellano, el empujoncito. Este concepto se basa en la idea de que ya que tenemos sesgos cognitivos, como ya ha demostrado Kahneman y economistas anteriores a la hora de elegir, podemos influir utilizando o evitando esos sesgos cognitivos, activando el sistema 2 para que las personas tomen mejores decisiones. Hay ejemplos muy simples, muy graciosos, como este. Bueno, esa simple imagen, esa mosca en el urinario público, lo que busca es que seamos más certeros a la hora de utilizarlo. Está muy comprobado que, además, esa nudge que nos ponen delante hace que las consecuencias sean mejores. Para todos los que hayáis visitado Londres, por ejemplo, Veréis que en el suelo cuando vamos a cruzar en las calles está pintado sobre el asfalto las palabras look at right. Ese es otro ejemplo de uso del nudge en beneficio del consumidor, del ciudadano, del visitante de la ciudad. Que se debe al sesgo cognitivo de que normalmente cuando vamos a cruzar una calle miramos automáticamente hacia uno de los lados. Como los británicos saben que ellos lo están haciendo al revés y que en Londres hay un montón de visitantes extranjeros, para evitar atropellos ponen eso en el suelo. Afortunadamente hay un montón de ejemplos del Natch de Thaler que se utilizan en beneficio del ciudadano. Thaler en su libro Natch nos dice que la aplicación de los Natch siguen dejando libertad al consumidor, al cliente, al ciudadano para elegir. Que simplemente se trata de un recurso no coercitivo. Y nos anima a que influyamos en los contextos de decisión de nuestros clientes, de nuestros familiares y nuestros amigos, cuando tengan que tomar una decisión en favor de que tomen la decisión que consideremos más positiva para ellos. En concreto, Richard Taller nos recomienda seis situaciones concretas en las que podríamos estar aplicando los Natch. El primer caso es cuando él dice que Homer Simpson es más poderoso que el Capitán Spock. Viene a decir que en determinados momentos los humanos somos débiles a la hora de elegir Muchas veces preferimos un menú más rico en calorías, que sin embargo no es tan saludable. Son situaciones en que las personas que disponen, por ejemplo, un comedor de un colegio, de una empresa, dependiendo de cómo colocan los alimentos, cómo colocan las mesas, qué es lo que le dicen las personas que están atendiendo ese restaurante, ¿De qué forma podrían condicionar para que las personas tomaran mejores decisiones sobre su dieta? Otro ejemplo es cuando las consecuencias de las decisiones son futuras, aunque las decisiones las tengamos que tomar ahora. Por ejemplo, cuando tenemos que empezar a ahorrar para nuestra jubilación. Otro ejemplo es cuando las decisiones son demasiado complejas, cuando hay demasiados factores que pueden influir en las consecuencias de la decisión. Simplificar el proceso de decisión... Puede ayudar al cliente, puede ayudar al consumidor o al visitante o al ciudadano a tomar una mejor decisión condicionado por los intereses que queremos transmitirle. Normalmente estas son situaciones que se, no se presentan muchas veces. Otra situación es cuando el feedback, el hecho de saber si hemos actuado de una manera correcta o no, no es evidente. Ayer corrí cuatro kilómetros al final. Me dice la aplicación que sí, que estoy mejorando. Es un buen natch esto. ¿eh? Proveernos feedback nos puede hacer reforzar actitudes más positivas para nosotros. Por ejemplo, el número de pasos que hemos dado en un determinado día. Que ya sabéis que las autoridades sanitarias recomiendan que al menos sean 10.000 pasos al día. Recordad. Finalmente, cuando existen externalidades, cuando de nuestras decisiones derivan consecuencias para otros, ya sea nuestra familia, otros ciudadanos, imagínate si ninguno pagáramos impuestos. Las externalidades serían terribles, con lo cual conviene recordar todo lo que se puede estar haciendo en un momento determinado con nuestros impuestos para poner de relevancia la importancia. Bien, en este vídeo os hemos ido poniendo imágenes de un montón de naches, de un montón de situaciones donde la neuroeconomía puede intervenir. En la presentación que os estamos dejando abajo en la descripción vais a tener una información más detallada sobre qué es esto de la neuroeconomía y cómo tú también puedes aplicarla. Lo doy bien ante la cámara. Gracias necesitaba ese apoyo, necesitaba ese nach